Hola. Ayer me llegó Y es esto veces suficiente menos voy a ir poniendo el primero es una especie de ramitas que sube así hacia arriba y este va en el pequeño tengo que mirar la foto porque si no, no me acuerdo luego este es gracioso Estos anillos que me vienen. Son simplemente el dedo corazón parece una alianza es como una alianza así como con cenefas todo, también es grande así que, al fondo y el siguiente tiene un símbolo ¡Gracias! negras, un poquito más largas, un poquito queda divino de momento he empezado con esta mano si me gusta me compraré otros nueve no para esta, pero quizás ya es demasiado Arriba a la cintura, la pierna se abre, queda así suelto y luego abajo se vuelve a cerrar. Tiene puño, es cierto que son cortos. O sea, cuando te sientas, esto sube y se te ve la pierna. No me gustaba demasiado porque eso de estar bajándotelos y sube y baja y sube y baja, eh, no, pero en fin, este estaban en rebajas y dije pues mira voy. para un outfit que me gusta me lo llevo lleva sus dos bolsillos atrás y sus dos bolsillos adelante ahora para esto necesito un top o una camiseta así que me fui a donde me Negro, con dragones pero se acabó abierto para grabar un tiktok con una canción K-pop porque ese estilo como que me recuerda un poco al, no sé si al K-pop o algo así eh, ahora os dejo el vídeo sin el audio lógicamente pero si queréis verle y eh, a la cuenta mía del tiktok que está eh, en el número 2 o 3 de vídeos donde aparezca esto y la verdad es que es fresquito, ya no solo Casada con uno iría a estar casada con 9 Aún me falta el gorda, ¿eh? Tiene que haber un décimo. Y prácticamente es esto. O sea.. Que he dejado la Harley En la puerta Otro día Aparezco vestida eh, Normal, vaqueros, camiseta Básica Otro día voy como una diva En plan esto Con los taconazos La raya, los labios bien ahí Que se note Y tan pronto paso Del lado oscuro Al día siguiente No sé de qué depende, de qué depende, dependerá del día, dependerá de... una iglesia de gótico o satán a ver no no por eso sino porque las fotos que he visto de chicas que van de góticas en una iglesia es son preciosas o sea, son preciosas independientemente de tu religión así que yo fui así fui con mis leggings góticos de negro de negro salvo la chaqueta que era roja pero era de cuero y cuando está con los taconazos la vestimenta hace mucho por ejemplo, yo depende de cómo me vista tengo más seguridad o menos, es decir cuando voy por ejemplo con, con ropa normal con colores muy claritos yo noto que es como si me como si me echas hacia, hacia atrás, como una niña o agresividad entre comillas, ¿vale? que, que me da igual <ríe> un poco así que eh, muchas veces pienso cuando tengo que ir, yo qué sé, a una entrevista de trabajo ni ir de un extremo porque parece que voy a atacar ni ir del otro es muy complicado, pero la ropa en una persona hace mucho que se, lo, que se lo crea o que no se lo crea. Así que, a ver si, por favor, mis amigos, por favor, decidme Vámonos a un par, a tomar algo. Y yo digo, sí. Os vais a arreglar. No, no mucho. Vale, me da igual. Yo voy a arreglarla. Eh, y esto también ha sido un año de pandemia Como os he dicho, os dejo por ahí, creo que no tengo fotos del Outfit, pero tengo el vídeo eh, Os lo pongo por, eh, por donde pueda, no sé, si por aquí, por aquí o donde sea Y nada, os espero en el próximo vídeo Tengo que ir pensando de que hubo una persona que me dijo Podrías hablar de, de este tema, de este, o de este, o de este, y sí tu vida, la gente que diga lo que quiera, es tu estilo, es tu tiempo, tu inversión y cómo te tienes que sentir seguro o segura y conseguirte sentir.